Hola Legión Oxlack, sean bienvenidos a un video más de Evidencias Paranormales El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante Uno de fallas en la realidad Y es que se cree que en nuestra vida pudiera ser una simulación Y que de pronto se pueden captar este tipo de fallos en video Uno de esos fallos es precisamente El que vamos a conocer el día de hoy Que se ha vuelto muy popular también En TikTok, vamos a verlo <risa> Como ven es bastante interesante el video, incluso escalofriante. La mujer comienza a reírse y de pronto se queda congelada. ¿Podría ser un video editado? No lo creo, porque vemos el movimiento de la cámara. Hacia arriba y hacia abajo de la mujer que ha quedado completamente congelada. Es como se menciona, un fallo en la realidad, como si esto fuera una simulación. Da escalofríos pensar que pudiéramos estar viviendo en algo creado, como lo hemos visto en películas como Matrix. ¿Ustedes qué creen que sucedió? ¿En verdad esta mujer se quedó congelada? ¿Ustedes han vivido alguna experiencia así? Yo me dediqué a investigar sobre si había algún otro tipo de videos similares y me encontré solamente con un canal bastante antiguo en youtube que tiene videos de aproximadamente hace 10 o 11 años y lo que pude encontrar son videos precisamente de mujeres que se quedan congeladas, vamos a verlas. Horas, without blinking, without moving, without talking, without... Any sort of distraction can they feel anything when they're doing this? Eventually they can't Here you know what? you look really really good like you when you pull your shoulders back a little it totally makes your boots look bigger. yeah right, you're looking good Hey you're looking real good and looking good yeah you look good too. Oh, you told me I didn't. I was just lying. Yeah? Oh, you were just lying? Well, I was just lying about that water. How do you like that? Yeah, that's what I thought. Perfect. Yeah, you stay there, not like you have a child. What did you do to me? Hay gran diferencia entre estos videos y el de la mujer que se ríe y se queda congelada. Y es que en estos videos las mujeres parecen que solamente están actuando, que se quedan inmóviles por un segundo, como algo así. Pero se les alcanza a ver el movimiento. Sin embargo, la que se ríe, ¿no? La que se ríe parece que se quedó completamente congelada. Es escalofriante, pero bien pudiera ser algún video editado. No lo sé hasta el momento. Debemos investigar más a profundidad de dónde surgió este video para saber cuál es la verdad. Si ustedes saben algo con respecto a este video, escríbanmelo en los comentarios o mándame un WhatsApp o a mi correo arroba, gmail, punto com. Vamos a investigar más a profundidad este tema porque me parece bastante escalofriante. ¿Podríamos vivir en una realidad simulada? Espero que no. Nos vemos hasta mañana en el siguiente video para analizar una evidencia paranormal más. Mientras tanto, este caso queda abierto.